Puedes pedir lo que quieras A ver realidad todo lo que puedas Deja que mi amor te llueva a que comience una dicha nueva. Amanece un nuevo día, el sol está apareciendo. Veo tus ojos en el confín del cielo, eso es lo mejor que quiero ver. Ponte ya como tú sabes hacerlo. Esta noche dormiremos juntos. La distancia no impide nada, nada que salga de un ardiente corazón. Y allí está el arco iris y la lluvia. Decorando la vista que no se nubla Como no debe nublarse nuestro amor Porque solo provocaría dolor Quiero respirar el aire contigo Quiero abrazarte y que me abraces este pensamiento debería ser perpetuo, la vida no debería romperse por completo. Puedes pedir lo que quieras, haré realidad todo lo que pueda. Deja que mi amor te llueva, deja que comience una dicha nueva.